En este video vamos a conocer el kit cubótica que es un juego de programación en castro y robótica Vamos a ver los elementos que contiene Acá vemos un conjunto de sensores y actuadores que vamos a ver más tarde cómo se utilizan y dentro de la caja tenemos un cable USB y el cudino El cudino es digamos, el, el cerebro del kit porque en él se cargan los programas para cargar los programas conectamos el cable USB a la computadora y al Cudino. Con el programa QBlock vamos a armar un programa, por ejemplo, para prender esta LED que tenemos acá. Entonces, en el panel de programación tenemos acá en verde la opción de actuadores. Elegimos la luz, LED. Y acá donde me dice salida voy a elegir el color que quiero que el que la LED se enciende voy a elegir por ejemplo el azul el estado prendido está bien, entonces ahí directamente cargamos el programa y vemos que se encendió la LED también podemos desconectarlo de la computadora y tenemos la opción de alimentar el cudino con una batería esta batería y la conectamos en la entrada que tiene el cudino y vemos que ahí se prende la LED azul. ¿Sí? Bueno, este es un ejemplo básico. Ahora podemos probar de cambiar el color. Entonces vamos acá al programa en salida donde pusimos azul, lo borramos y ponemos, por ejemplo, rojo. Enter, cargar. Y ahí el LED va a prender en rojo. Ahora tengo acá preparado un ejemplo de cómo hacer que la LED parpadee. Lo cargamos. Y ahí lo vemos. Acá tenemos un ejemplo de, de un programa parecido al parpadeo pero que vamos a, a tener mmm, colores alternados en la LED primero vemos que pusimos acá una luz que se prende en rojo eh, luego en azul vuelve al rojo y al azul y además sumamos la, la acción de, de otro actuador que es el sumador. Está incluido directamente ya dentro de la placa del cudino, en la parte trasera. Entonces, cargamos el programa. Y ahí vemos. Que lo que hace es eh, encender el LED alternativamente, alternadamente perdón, azul y rojo. Y cambiar la frecuencia del tono que emite el zumbador o sea que tenemos una sirena